En primer lugar, pues, daros la bienvenida a lo que viene siendo el segundo capítulo de Charlando entre Pinceles y por mi parte, pues, muy agradecido porque esta vez ha aceptado venir a charlar con nosotros, Tommy, que, como podéis comprobar, que lo tenéis en la parte de atrás suya, es un maestro construyendo lo que viene siendo cualquier tipo de, de escenografía para vuestras mesas de juego, podéis contactar con él cuando queráis para que os fabrique cualquier tipo de... <coughs> de casa o cualquier tipo de edificio porque os vais a sorprender con la cantidad de materiales con los que trabaja, ¿vale? Así que bueno, yo por mi parte no me enrollo más, eh, de nuevo daros las gracias por el gran acogimiento que tuvo el primer capítulo, que lo vieron cerca de unas 500 y pico personas, que la verdad para ser primero no está, no está mal. Y lo dicho, eh, una vez que Tommy nos hable un poquito de él, pues empezaremos con las preguntas que nos dejasteis con antelación. Y aparte, pues si os animáis a entrar al directo y dejáis vuestros comentarios para Tommy, pues Tommy en directo pues, lo, os lo intentará resolver de la mejor manera posible. Pues bueno Tommy, todo tuyo. Hola Sergio, ¿qué tal? Un saludo para ti y para todos tus seguidores, que veo que tienes un montón. Y no, yo no me, no me elevaría a la categoría de maestro, pero bueno, muchas gracias por el, por el pirojo. Bueno, como sabéis, o los que no me conozcáis, tengo un canal en YouTube, se llama Medieval Manualidades. Aquí os dejo este es el logo, no sé si se termina de ver. Si lo gira un pelín inclinado hacia ah, ahí, ahí se lo Vale, ese el, es el león amarillo, ese en el escudo, por YouTube sobre todo por donde estoy más activo. Por aquí por Instagram, la verdad que un poquito menos, pero prometo ir enganchándome. <risa> y nada, pues me dedico. Bueno, simplemente por hobby, por afición, me gusta mucho lo que son hacer la escenografía, que vienen siendo las casas, el mundillo del Warhammer, pues bueno, yo soy un poquito más mayor, yo me enganché con el Hero Quest, con su día, y a partir de ahí, pues ya como me imagino, pues como todo el mundo, pues vas empezando a hacer cosillas y, y nada, y, y ahí voy, haciendo lo que muy buenamente voy pudiendo. Podéis encontrarme, como he dicho, en canal de YouTube, por Instagram. También he abierto, que quiero probar a ver cómo funciona, por Telegram. He hecho un canal allí. Eso lo hago para, para que la gente también, porque mucha gente le gusta enviar las fotos, para que le ayude, para que comente y tal. Y, y ya está activo, aunque todavía hay poca gente, pero me gustaría que fuera un canal y un grupo donde se mueva, nos demos ideas unos a otros y todo. Y básicamente, pues este soy yo. Eh, sinceramente yo yo animo, de momento, yo no participo en el grupo de Telegram, Tommy ya sabe el por qué porque mi móvil no, no es que sea una maravilla, no tiene gran capacidad y tendría que borrar muchísimas cosas para poder, pero bueno, eh, yo prometo y me comprometo a que cuando tenga un mejor eh, almacenamiento en el teléfono, pues me comprometo también a participar en él. Perfecto, te pues pillo la bueno, palabra, ¿eh? Eh, como podéis ver, eh, Tommy nos ha dejado lo harto de la mesa, nos, nos ha ido colocando eh, algunos de sus trabajos, ¿vale? así que si quiere enseñarnos y decirnos qué tipo de materiales ha utilizado para trabajar, para hacerlo, pues si no, alguno quiere recibir ideas para sus futuros trabajo o cualquier cosilla que quiera hacer en casa, me puede echar una mano también. Hombre, bueno, claro, cualquier duda que la dejéis por aquí en tu, en tu Instagram, en el mío, te quiera, que agradezco. Eh, atentamente lo resolveré con lo que yo pueda, claro. No sé si se ve bien la mesa, la verdad. Intentar... Se ve, se ve mitad, pero no se preocupes lo va, lo va moviendo y sin problema. No sé si veis ahí por algo que os llame la atención. Pues bueno, como veis aquí, pues yo tengo un batiburrillo de cosas, desde cosas pequeñitos a cosas, bueno, pues un poquito más grandes. ¿Veis? Yo siempre suelo intentar usar la escala de Warhammer bien porque tengo muchas minis, esta es la típica del Hero Quest, el bárbaro, de los más viejecillos le sonará, con esto empezó todo, ¿eh? esto de Warhammer empezó en esto, y es la escala que uso tanto por las miniaturas como por tamaño, porque es un tamaño ideal para guardar, que se puede conservar bien, no son casas grandes y tal, y esa es la escala que suelo usar. Bueno, pues como veis, pues no sé si os llama algo por aquí la atención, pues tengo desde pequeños tesoros, no sé si se aprecia, son peanas. Sí, se ve. Se ve bien, ¿no? Sí. Bueno, pues estas peanas pues muy fácil de hacerlas, está, está todo hecho con purpurina, o sea, un material barato que le da un acabado muy guapo. Bueno, también. Que, que me gusta mucho de Tommy es que es una persona que se sorprende con lo más inesperado. Eh, ayer estuvimos en, eh, en directo pintando entre nosotros y me aparece el colega con un bote de spray recargable. Que yo eso no lo había visto en la vida y, y nos dejó nos dejó atado en plan, como, pero pero, pero ¿cómo, se ahí, le ocurre? ¿cómo se le ocurren estas cosas? ¿Veis? Eso es con una cámara de bicicleta. Y hice otro que iba a subir el vídeo al canal próximamente también, pero con una válvula de una pelota, una pelota de plástico, por aquí le metes el aire y lo recargas por aquí arriba. ¿no a ver si puedo. Por aquí lo recargas y aquí le metes presión. Y bueno, ahí tienes tu spray recargable. Yo cuando lo vi me quedé, me quedé loco. Pues una cosa que, que, que, no, que, que no lo ves en ningún lado, eso no lo compra en tiendas, no lo compra en ningún lado. Eso es que tiene que tener una, una capacidad, una inteligencia de decir voy a juntar esto con esto y hago un spray recargable. No, eh, hombre, también internet ayuda mucho cuando yo recomiendo a la gente cuando tengáis una idea, que no te quedes ahí. investiga, coges, rompes y es un bote, es un bote de spray que va a la basura, no pierdes nada. Pues prueba, investiga y todo eso te va a hacer aprender siempre algo más y algo más y eso pues se engancha a mí por ejemplo lo que más me gusta investigar materiales bueno, pues, Si, si no, no quieres contar algo más de ti eh, es tu momento y si una vez que acabe pues empezamos con, con la ronda de preguntas que tenemos unas cuantas por aquí más las que nos quieran ir dejando por el directo Bueno, pues comentar que yo básicamente como has dicho tú, pues intento inventar, inventar cosas y sobre todo usar materiales que todos tenemos en casa. Sí. todo lo que veis por aquí, desde, por ejemplo, esta, estas vallitas, por ejemplo, veis, esto, está, esto es una valla para cementerio. Esos son clavos de verdad, ¿veis? Y esto es poliestireno. Bueno, pues un resultado que da muy guapo con cosas que van a la basura. Por ejemplo, ¿ves? son modulares y te haces tu terreno. Eh, eso, pues investigar. Prácticamente, prácticamente Tommy eh, hace lo que sea con lo primero que encuentres por caso, básicamente. Correcto, yo. Intento no tirar nada en ese sentido, ya sabes, por cartón. Pues el cartón es, el, yo creo que el material más infravalorado y el que te da unos resultados que puedes flipar. O sea, porque se puede hacer muchas cosas con cartón, solo que la gente pues nos centramos que es un trozo que no sirve para nada. No es verdad. Te vale desde hacer la peana, puedes hacer, imitar madera, hay cartón cuadrugado que vale para los tejados, hay plastificado que vale para que al pintar no se doble el cartofi hay millones, puedes hacer pasta un millón de cosas, y eso por ejemplo normalmente va a la basura yo, yo lo cojo, lo guardo y hago algo intento hacer algo, algo que va a la basura le doy la vuelta y lo intento aprovechar al máximo eso, y... está, eso está fenomenal chavales yo recomiendo que, que sigáis el consejo de Tommy y. Y lo vamos a tratar ahora, porque estaban dentro de las preguntas, pero que os animéis a, a probar cosas en casa, que no tan que a que os lo den hecho, o a, a comprarlo directamente, porque ya viene. Eh, probar, e eh, intentar con el fallo y el error, poco a poco y aprendiendo y seguro que muchas veces os vais a sentir más... más... Eso, más realizados con vosotros mismos. Yo os puedo decir, decir que aquí, es, es adictivo. Dime, dime. Te digo que nos dicen por aquí que eso es lo que se conoce como la economía circular. La nueva vida, la nueva vida para un residuo. Economía, no, será ecología circular. Claro. No, también, también, también está sujeto a, a, la, a la economía porque tú piensas que no te gastas no gasta aquí dinero. Claro que sí. Está sujeto, sujeto a algo... Mira, es que ya te digo, si es que os sorprendería. todo lo que veis en la mesa, es que yo creo que casi todo es del material que nos servía. Esto, unas columnas, no sé si se ve bien. Eh. Sí, sí. Eh, esto es de, de un papel de galleta, el papel que mueve <risa> la galleta. Sí, sí. Y mira, tu columna. Ahí. Pero ya os digo que yo con Tommy te eh, puedo esperar tanto lo mejor como lo peor. Eh, <risa> en cualquier momento te, te saca que ha hecho un, lo que sea, como, como yo le dije, con una lata de champiñones que, <risa> Maquil, que <te> va... <risa> <risa> es, es flipante. Mira, una cosa bueno. de la que yo estoy muy orgulloso, pero fíjate, no ha tenido la repercusión que yo esperaba. Yo esperaba que esto, porque esto no lo he visto en ningún lado. Y son estas paredes, que son paredes puzzle. Sí. Fíjate que esto para tu escenografía, para tus partidas, no ocupan lugar. ¿Veis? ¿Veis? Lo llevas a cualquier lado, no pesa. Y fíjate, vas haciendo. Sí, vas que haciendo... Quiera, puedes montar diferentes estructuras en cuestión de, de segundos. Claro, te haces pasillos, te haces lo que quieras. Bueno, pues eso, por ejemplo, subí el vídeo, no ha tenido la repercusión que yo esperaba. Así que bueno, lo podéis buscar, se llaman paredes click and play, les llamé yo. Bueno, por ahí está, si no alguien lo quiere ver. Y siempre acepto ideas, ¿vale? Por si hay que, pues, para mejorarlo, claro. Evidentemente. Bueno, pues como ya sabéis, lo he dicho antes, podéis dejar nuestras vuestras preguntillas por, por el directo, que la iremos respondiendo, pero aparte, pues, como ya sabéis que nosotros hacemos el anuncio de, del capítulo con una semana, básicamente. Con antelación, pues podéis dejárnosla y eso es lo que hacemos nosotros: es un grupo de preguntas. La verdad que hemos recibido muchas, se lo dije a Tommy. Eh, he tenido que englobar a algunas que a otras porque una era muy parecida o eso no salió de tiempo. Porque si empecéis a hacer preguntas también por el directo, pues evidentemente no, no nos da tiempo. Eh, quiero que sean directos de 40-45 minutos. Y no creo que pase como en el primero, que nos fuimos casi cerca de una hora porque era poco, un poco, un poco. Y se nos iba de madre. Así que que si está preparado, pues empezamos con la ronda de preguntas. Bueno, perdón no me asusten mucho. Yo creo que, que, va, que va a salir bien del paso. Y lo dicho, claro. si queréis comentar, eh, en el directo lo podéis comentar. Y se lo hacemos sobre la marcha también. Bueno, vale, vamos pues a ver. comienzo con la, prim con la primera. Eh, nos preguntan que más o menos cómo debe ser el tamaño de los edificios y los terrenos del mismo edificio. Uf, bueno, eh, supongo que os referís para Warhammer. Sí, van claro, en el tema Warhammer. Claro, yo para Warhammer tengo mi, mi fórmula aproximada de lo que es una peana. Yo le calculo dos centímetros por cada cuadradito, digamos, por cada movimiento. Entonces, claro, sabiendo eso, sabiendo el tamaño de tu mini, pues hazlo también proporcional. No va a ser igual hacer un tablero de juego, por ejemplo, pero necesitas que entre en una mesa, hacer un tablero de Wargames, de Arobestia, una, en una... Ya sabéis, en dos tablas hay Arobestia. Pero siempre tenéis que usar un poco lo que es la lógica. Por ejemplo, esto será en su día una casi, una, una taberna, ¿veis? Bueno, pues una taberna que, que haya espacio, lo primero, para poder meter la mano, sin tirar, arramblar con todo lo que haya, y que, y que esté adaptado al tamaño, en este caso, de la mini. ¿Vale? Normalmente, si os sirve de referencia, yo de altura suelo dar 7 centímetros, ¿veis? que ya me parece incluso hasta un poquito alto y ya el tamaño pues el que necesitéis, no sé si esto va a ser una taberna, tenéis que tener, pensar que vais a poner mesas, vale, eh, mobiliario, historias, tenéis que destilar dados por aquí y tal, bueno pues un poquito usar la lógica de lo, dependiendo del juego que quieras hacer, claro. Evidentemente lo que quiere decir Tommy que no vaya a hacer un edificio, eh, por ejemplo para miniaturas de sonido de anillo de 18 milímetros, y luego voy a intentar meter miniaturas de a de 21 milímetros. Claro. Sería ilógico, vaya. Mira, aquí, puedo eh... hacer, aquí puedo hacer un ejemplo un poco burro. ¿Ves? Esto es un pedazo de mini. Pues aquí no pinta nada. ¿Veis? No queda bien. O sea, ¿veis? Está desproporcionado. Entonces, bueno, una vez que ya sepáis... Yo, por ejemplo, te digo, dándole la altura y a la proporción, obviamente, a lo que necesite. Perfecto. Bueno, pues nos preguntan también, ¿cuándo descubriste el mundo de Warhammer y de la escenografía? Bueno, eh, eso como he comentado antes, fue de pequeñito, tendría 12 años, o 10, 12 años y antes era, eh, se llamaba, era el también lo he dejado por aquí, no sé si se va a terminar de ver ¿Veis? Y esto de pequeñito, pues venían muebles, venían mogollón de ninis, venían cofres entonces, hay que situarse en los años 80, que lo que tenemos ahora, son ni de coña. Y cuando te vine a un juego de mesa, con, no, creo que eran 96.000, no sé, una burrada, no me acuerdo, un montón. Y muñecos y chimeneas y cofres, vamos, flipados, flipados. Todos los años 80 flipamos, todo. Y ahí empezó. Y, y como digo, eh, empiezas ahí pintándolo como puedes, quieres ampliar el juego. Y coño, pues si estoy dentro de un castillo, pues yo quiero después jugar después fuera del castillo, saliendo y me voy a hacer una torre y, me... y ahí empieza. Y ya a partir de ahí te, te adapta también a hacer etnografía. Antiguamente es muy a lo burro, por aquí no tengo ninguno. Recogía trozos de madera y los pintaba y hacía muebles. Ya de y está mal, además que para los que no sabéis... AeroQuest, como ha dicho el compañero, fue lo primero que, que salió. Yo lo he vivido, no de una forma tan directa, pero es cierto. Y como hemos tratado muchas veces el tema económico, la cantidad de miniaturas que traían antes, etcétera, etcétera, y comparamos el precio de antes con el de ahora y los precios que hay ahora, por la calidad que hay ahora, son desorbitados. Claro. Antes compraban lo mismo por precios ínfimos. Sí, sí, aparte de eso. Y aparte también la imaginación, que eso hoy en día está un poco más de otra forma, porque las reglas de EuroQuest te las planteaban de tal forma que tú te los podías adaptar. Claro, pues imagínate para chavales de 12, 14 años de aquellos tiempos, pues te hacías tu historia, hacías planos, flipabas, ¿no? yo por lo menos. La verdad que está, estuvo muy sí, guay que tú, que en el colegio en vez de hacer caso al profesor te estaba montando tu, tu mapa para ver cómo sí, sí, haciendo haciendo la hay, aquí tiene que aparecer un goblin aquí tiene que estar aquí hay un tesoro una trampa eso era lo que molaba bueno seguimos eh, desde cuándo lo, lo practica es decir específicamente desde cuándo Año exacto que empezaste con. Aunque digas muy pequeño, ¿cuándo fue el momento exacto? Bueno, te pues era... No sé, vamos a poner 1980 no, un poquito más. 1984, 85, por ahí sería, no te sé decir porque. No te sé. O... Que cuando, cuando Tommy empezó con, con el hobby de la escenografía en 1985 o 1984. <risa> 84, eh, pensáis que yo hasta 1993 no he empezado a dar por culo en la humanidad, ¿no? claro, que, claro. Que, que, claro. <risas> fijaros, fijaros si ha llovido y si, y si mueve, mueve y no es que mueva, sino que continúa gente con el hobby de Warhammer o cinografía o lo que sea claro. y no lo dejan, es más, os invito a no dejarlo ni por nada ni por nadie, que si esto lo traído desde atrás, eh, no tienen por qué quitar una cosa que os gusta, lo último. Yo lo retomé, digamos que lo retomé para cuatro años, más o menos. Claro, porque yo tenía en la mente aquellos tiempos donde yo lo hacía a mi forma. Claro, un día de buenas a primeras te aparece en YouTube, no sé si lo habéis visto, de Real Terrain, un americano que flipas hace unos castillos. Hace claro, cuando vi eso digo, ya, eh, voy a intentar yo hacerlo. Y ahí retomé. Y ahora cuando ya, pues bueno, con la edad también va perfeccionando cosas y salen cosas guapas. Eh, los años son, son experiencia, ¿no? ¿Dicen eso? Hombre, sí, sí pero te los cambio. <risa> eso sí, ¿eh? No, ¿eh? Los años son experiencia, pero la juventud es una virtud. Al cabo del tiempo, pues la he conseguido yo también. Bueno, eh, nos preguntan también... ¿Que si ganas dinero con la, con la escenografía que tú tu, que tu trabajas? No, especialmente no. Alguna cosita he hecho, pero no es, no es mi labor. Eh, pero bueno, no estoy, no estoy cerrado a nada y alguna alguna vez he vendido algo. Hice una, una, dos terrenos de 50 por 50 y, y una, una posada y tal. En fin Alguna cosa se ha hecho, pero no me dedico profesionalmente a eso. Pero bueno, que si alguien necesita algo, pues si nada, que contacte conmigo y se valora. Por supuesto que sí. Fenómeno. Aquí hay una pregunta un poquito más personal que si, como te comenté, que si tú no quieres responder algún tipo de pregunta por la razón que sea, porque es muy personal o porque está fuera del tema de lo que estamos hablando, eh, no hay problema. No se responde, ver, responde no. la, segun, la segunda parte de la pregunta. Y, es? Eh, nos preguntan que... ¿En tu vida privada, profesionalmente, a qué te dedicas y si te es compatible con, con tu trabajo que tengas, el, el trabajar tema de Warhammer, escenografía y esas cosillas? Eh, bueno, yo me dedico, yo soy vendedor, vendo mobiliario de baño y todas estas cosas y, bueno, la verdad, me quita bastante tiempo porque yo trabajo mañana y tarde, también los sábados, y la escenografía, en diferencia la... En diferencia a lo que es pintar minis, que también quita tiempo, pero la escenografía necesita más proceso, es decir, el proceso de corte, pegado, idearlo, tal y cual, y es más lento. Pero bueno, como no es profesional, que lo hago de una forma amateur, bueno, pues me da a lo mejor las dos de las tres de la mañana, ya lo sabes tú, haciendo cosas, inventando y tal. Y eso es lo que a mí me gusta, como te digo, entretenerme, básicamente. Pero que sí, es difícilmente compatible. A no ser que te, también hay familia, hay trabajo, hay otras cosas, hay que salir. Y, pero bueno, se podría, se podría plantear. Entonces, indirectamente nos responden la pregunta también que nos, nos acaban de poner por aquí, que es si te si te puedes ganar la o sea, si te podría, si te ganas la vida con, con eso. Uh, evidentemente, pues ya no le acabo de responder porque ha dicho que de momento pues, está abierto, pero que no, no, no trabaja. Bueno, pero hay gente que sí se dedica, bueno, eh, hay gente, por ejemplo, se dedica al belenismo. El belenismo es sí. algo parecido. Y claro, cuando llega su temporada, tienen que montar un belén, por ejemplo. La escenografía, la escenografía si también se hace en teatro. Eso es montar una escenografía, pero a lo grande. Es básicamente igual, son los mismos materiales o muy parecidos, así que yo creo que sí que te podría uno ganar la vida con esto, claro que sí. Me preguntan también que cómo de caro es el hobby, Vos wow. que tú tienes de cara Bueno, baratísimo, o sea, <ríe> si me seguís, que si sí, a partir de ahora me seguís lo vais a ver, yo personalmente Casi todo es material de, yo digo, de derribo, o sea, material que en un principio no, no valer para nada. Así que es baratísimo. Solo que creo que la gente joven, tenéis el concepto, como has dicho antes, de comprarlo. No de entretenerme y pensar y idearlo y a ver cómo lo hago. Sino, lo veo y lo compro. Y yo lo pinto, ¿vale? Pero mmm, ya verás, si os engancháis a esto, ya verás cómo bueno, al final no querrás comprar nada porque lo puedes hacer mejor y sin gastarte nada. No sé si habéis visto el último vídeo, una casa que lo hice con lentejas. O sea, eh, no hace falta gastarse nada, créeme, cartón, pegamento, pintura y poco más. Quiero hacer un pequeño inciso y por si lo comparáis después. Eh, no quiero que comparéis, porque si he escuchado decir, no, es barato. No quiero que comparéis lo que viene siendo el mundo de Warhammer con ah, el claro, mundo de la escenografía. Claro, claro. Si claro. nos metemos en un mundo totalmente diferente y un simple muñequito de estos te cuesta. Eh, exacto. Que... Esto no lo puedo yo hacer, obviamente. Yo hablo de lo que es la escenografía, las casas, los terrenos, todo eso, los tableros de juego, todo eso se puede hacer mucho mejor, más guapo y más realista que uno comprado seguro. Pues más o menos eh, ha enlazado con la pregunta que viene ahora. Eh, me pregunta, ¿cree, ¿crees que es mejor trabajar con materiales reutilizables o trabajar con máquinas 3D y casas prefabricadas? Bueno, para las casas lo tengo bastante claro. Para la casa me la hago como yo quiero, cuando quiero, a la medida que me. Que me venga bien. Obviamente, eh, yo usaría la impresora 3D, que está muy guapa, obviamente, pero para miniaturas o pequeñas piezas que por muy artesano que sean no vas a sacar ese detalle. Sí, hay gente que hace minis así, se pone con, con masilla miliput esta tal y te saca virguería. Eso no es lo normal. Para eso sí usaría 3D. O, por ejemplo, para hacer cosas muy pesadas, yo que sé, tejado. Cuando el otro de ayer te lo vi, me lo viste como hacía tejado en pequeñito. son es muy pesados muy laboriosos Bueno, para... Creo que usando un poco la lógica, pues podríamos mitad y mitad. Detalles que, te van, que no te van a aportar nada, como te digo yo, creativo. O que sean muy monótonos, hazlo con impresora 3D. Y lo que puedas, hazlo de forma casera y con material reutilizable, porque lo vas a adaptar mejor a lo que necesitas realmente. Aparte de, yo, de mi opinión personal, eh, lo que paga la gente, por ejemplo, esto que tenéis aquí, eh, un encargo que estoy haciendo yo, y eh, son estructuras prefabricadas, ¿vale? Eh, a lo que voy, eh, ¿pagamos más por esto? Eh, por ejemplo, la cantidad de horas que le puede dedicar Tommy a hacer las 1.500 tejas que estaba haciendo anoche sí. Es fue impresionante Y pagamos más por una cosa que ya viene hecha, que lo hace una máquina A una cosa que una persona de verdad le guste, le está dedicando el tiempo que le tiene que dedicar Y preferimos pagar por, por un trozo de plástico Sí, pero yo creo que eso también es un poco moda, desconocimiento de piensas que, que las cosas se salen así, inventadas no, no es así. Alguien la ha creado antes. Alguien ha pensado ese, eso que has enseñado tú. Hay un creativo detrás que antes lo ha hecho a mano. Sí. Luego, luego se han buscado la forma de hacer su, su molde, su plantilla y tal. Pero siempre se hace a mano. Eso pasa igual en el cine, con los, los dibujos, con los storyboards tal. Primero se plantea a mano y ya luego se hace la creación. Y, en fin, yo, yo animo a todo el mundo porque hay mil formas de hacerlo, súper barato, y como es material que no sirve, no tienes nada que perder, si no te sale bien lo vuelves a intentar, y si ves que no te gusta, pues lo compras. E pues me parece correcto, la verdad, nos eh, preguntan ¿Por qué escenografía y no Warhammer? ¿Por qué escenografía y no Warhammer? Hombre, escenografía, el Warhammer está más limitado, creo yo, a pintar minis o a pintar lo que te mandan. Lo que hay. Ya sabéis que eso es caro. La escenografía es lo que digo. Me la hago cuando lo que me interesa a mí hacer en es ese momento. Pero a lo mejor busco una casa de Warhammer, ser una choza, una iglesia, y quizás demasiado pequeña para lo que yo necesito. O demasiado grande. Bueno, pues no dejan de ser trozos rectangulares. Bueno, voy a enseñar ya. Aprovecho esto. Por ahora es la joya de la corona. ¿Veis? Esto es una casa para Warhammer. Con su leñera. ¿Veis? Todo esto es material reciclado. Cartón. Esto es cartón. Las lentejas famosas que he dicho antes. No sé si se ve. Sí, yo, yo cuando las vi por primera vez le dije, digo. Como tenga huevos de cine que son garbanzo lo que has puesto en la, en la pared, digo, vamos, dice, no, no, garbanzos no, pero la lenteja sí, <risa> y aquí es donde está, <risa> tiene lo normal. Claro. Y ahí ves el, el resultado, pues, están guapísimas <risa> la casa y, y queda mucho más resultona que el molde ahí cuadrado que te compré y la planta en mitad de aquí. Aparte de resultona, es que una casa Warhammer la tienes tú y la tiene otro tío en Alemania y otro en Cuenca y todo el mundo tiene la misma. Cambia la pintura, sí. crees. Ahora tú te la haces, me más grande, Lo quiero subir dos plantas, la puedo hacer desmontable, por aquí te mira, esta que estoy haciendo ahora, pues será desmontable, ahora mismo va básica, ves, es desmontable, el techo, por lo cual cuando quiero decorar el tablero, lo dejo puesto, y cuando quiero jugar dentro de ese edificio, lo destapo, y ya está, ahora os enseñaré esta de aquí atrás, esta sí es una pasada, esta fue la primera que hice, que veis no sé si ahí también se desmonta ¿Veis? ahora la enseño sí, por... eh, que prácticamente casi todo lo que fa... casi todo lo que fabrica pues tiene jugabilidad que no es simplemente decorativo sí sí eh, exacto eh, mandar un saludo a todos los que estéis entrando y nos estáis saludando eh, no voy a saludar a todo el mundo porque habían escrito antes eso pero como estamos con el tema de las preguntas pues ya digo eh, mando un saludo al general a todos y Ya sabéis que podéis dejar vuestras preguntas también durante el directo, aparte de las que tenemos aquí, pues podéis seguir preguntando cosillas. Yo luego eh, iré respondiendo, no sé si quedarán las preguntas aquí, luego las responderé si se puede, no lo sé. Tú, yo te digo, eh, quien quiera seguir en contacto con Tommy, yo no creo que él tenga problema ninguno y código, no, no, no, eh, agregarlo a Instagram. Seguidlo en sus redes sociales, seguidlo en YouTube, donde tengáis que hacerlo y cualquier duda que tengáis, cualquier problema, duda en tema de construcción de escenografía, mmm, adelante con él, que yo no creo que tenga problema ninguno a la hora de echar una mano. Bueno, pues continuamos con las preguntas. Eh, Sería cuál es el pedido más grande que has recibido y el que más trabajo te ha costado. Bueno, como he dicho. No es que me dedique profesionalmente, el más grande fue ese que hice, que he comentado antes. Pues dos terrenos de juego de 50 por 50, que le puse... No fotos, fíjate. Eh, <risa> le puse baldosas, pepe y tal, para usarlo de tablero, y después ir poniendo casas encima. Una era una taberna, otro era una... un par de casas así sueltas y tal, y ese fue el más grande. Y ¿Me has preguntado otra cosa, perdón? ¿Y ¿Cuál es el que más trabajo te ha costado? El que más trabajo me ha costado, aunque bueno, no fue un pedido, fue esta, que fue de las primeras que hice. A no ver sé si puedo enseñarla o se va a caer todo. <risa> si ves que te complicamos mucho la vida, inténtalo romperlo, que no me quiero sentir responsable. ¿eh? <risa> vale, vale. te vale. o sea, La casa es flipante. Está el comida es de mierda. Bueno, está muy... Muy polvorienta, veis, pero se desmonta. Y ahí tienes un terreno de juego. No sé si se verá bien, pero ves. Sí, sí, sí. sí. Ahí también otro. Tiene tres plantas. Ves Su chimenea, que es una chimenea real. Por ahí tiene el tiro y todo. Tiene una escalera adentro. Por, por aquí, mira, aquí está la viendo a mini por ahí. ¿ves? <risa> Su escalerilla. Este fue el más complicado. No, que es impresionante. El trabajo que tiene, que tiene y la hora que tiene ahí dedicada, está chulísima. por eso os digo que, que podéis pues, confiar en vosotros mismos y porque pues, supongo que Estados Unidos nació sabiendo. Y no, ahora, no. poco a poco, con el tiempo, y imaginaros lo que se pueden hacer con cualquier cosa que puedan encontrar por caso. Yo lo que sí os digo que es más sencillo de lo que parece que es todo geometría, no es más, es geometría y usar madera que tengas por casa, cartón que tengas por casa, cerillas, eh, palitos de dientes, palitos de los helados, cartón, eh, muy fácil, la verdad, es ponerse. Yo os recomiendo por ejemplo estar con una pared, cosa más sencilla que hacer, simplemente poneros como reto una pared, el frente y ahí en esa pared ya ves la proporción, ¿Ves la puerta? como la tienes que hacer de grande? Si le corto eh, para poner una ventana y tal. Y ya con eso, ¿veis? Yo me hice, esto fue de lo primero también que yo hice, ¿veis? Una tontería. Pero aquí investigas cómo vas pegando ladrillitos, estos con madera, y al final te sale algo chulo. Pues bueno, pues ahí simplemente después es hacer cuatro lados. Ya está, no es más. Sí, poco a poco y paciencia, os digo que no os desesperéis, porque lo mismo que yo ahora pinto bien, antes pintaba mal. Y a la cosa es que podáis ir volando poco a poco y no, no os rayéis si las cosas no salen a la primera y ya está. Bueno, pues nos quedan un par de preguntas que si queréis os digo, nos las vais dejando y si no nos dejéis, pues pondremos final de momento a, al segundo capítulo y bueno, eh, se vendrán capítulos nuevos futuros. Si vemos que os siguen gustando eh, los vídeos, que ¿lo hacemos? Bueno, eh, nos preguntan también por aquí, esta creo que te quieren complicar un poquillo la vida Y nos preguntan que cómo conseguir un efecto agua de tente y de manera casera sin utilizar resinas ya hechas ¡Joder! ¡Esa <risas> huele! Mira, pues para usar algo que vais a tener todo seguro en casa que es papel higiénico ¡pum! ahí te has quedado papel higiénico primero haces tu charco me imagino que es igual un charco que un océano un río, pero bueno un charco bueno, vais pintando des, desde la orilla hacia el fondo, desde más claro a más oscuro depende, si no quieres hacer un charco se usará verdes y marrones asquerosos, y si quieres un mar pues serán azules o ¿no? turquesas desde la orilla más claro hasta la más profundidad, todo eso en plano, digo. En plano con un poquito de. Un poquito de, de. profundidad. Un poquito. Bueno, pintas y después vas aplicando eh, papel higiénico y con el pincel. Te vas dando, que es lo que te va a hacer el agua, el, lo que son las solitas de agua. Capita de, de cola otra capita, así un par de ellas o tres, de, de papel higiénico ¿vale? Y, y nada, y luego pintas con, con barniz o barnizas le das capas y capas de barniz hasta que ya, ya verás que pilla un brillo muy chulo también para hacer caídas de agua pues puedes usar silicona eh, de silicona caliente la echas lo aplicas en un plástico transparente la haces como tiras lo aplanchetas con otro plástico y cuando sé que lo sacas y tienes como una caída de agua eso después lo pones en una catarata y tal y queda muy buen resultado sí eso, eso sí sí he visto yo y, y me mola el efecto que queda uh -huh. me ha gustado me ha gustado la idea de, de cómo fabricar agua vamos vamos bueno mira y bueno eh, terminamos con la última que esta es del de compañero Chua, se la dejó a, uh -huh. de la última y nos pregunta que, ¿cuál ha sido el material más raro que has utilizado y el más caro? Ah, ¿el más caro? ¡Uf! El más Uf. raro y el más caro. El más raro y el más caro. Bueno, raros todos. Pero, o sea, ya lo he dicho antes. Lentejas, pistachos. que acabo de subir un vídeo al canal haciendo otro con pistachos. Es, es... Esto está hecho con el tejado también con pistachos, ¿veis? Eh, ¿Qué más, tío? Si sí es que todo lo que pillo. Eh, ¿qué, ¿Qué te sorprendería? Eh, un, un, un paquete de toallitas el plastiquito de la puerta, esa con esa, hizo una puerta de un castillo, por ahí está también, en fin Uso un mogollón de cosas. Y el más caro, pues como no compro así cosas demasiado tal, pero podemos decir que la resina, la resina de posi, eso es caro y... Quizá esto que es cola de poliuretano, el botecito son 7 euros, me parece, o 6. un botecillo de nada. Sigue sin ser caro, porque como te comenté, por ejemplo, un bote de imprimación de las que utilizo yo cuesta básicamente 10 euros. Claro, claro. Y claro. para, para lo que sí es caro, para lo demás sería sí incluso barato, que es sí. a lo que vamos. Sí, sí, sí. Pero así bueno, que... eso es quizá lo más caro así que he podido usar. Bueno, este sería el final de, de la ronda de preguntas. Ajá. Eh, por mi parte, por mi parte decirte que es un placer de que de que hayas aceptado venir con nosotros, conmigo a charlar en, en nuestro proyecto de, de programa programa continuo. Y la verdad es que poco a poco pues va teniendo más, más resultados, tiene más visualizaciones, se quedan resubidos, al final la gente lo acaba viendo y la verdad que fue un paso grande con, con Tommy porque con cristian como ya sabéis, fue un total de unas 500 y pico personas las que interactuaron en total. Con Tommy antes de hacer este programa iba por más de 2.300, que ya son, más de, los que ya son más de los seguidores que tengo yo eh, en Instagram. Ya. Y, y, y evidentemente, una vez que se queda resumido, sigue produciendo visitas, sigue produciendo interacciones con, con el canal y por la parte que me toca, pues yo quiero agradecerte que hayas compartido este ratito de charla conmigo y espero verte pronto de nuevo por aquí. Hombre, el placer ha sido mío, que un tío como tú que pinta... Bueno, ya lo habéis visto todos. Joder, a mí me envía fotos, yo flipo. O sea, yo eso jamás lo sería capaz de hacer y agradecértelo yo a ti, tío, que tienes muchos seguidores, que tienes un apañado, muy formal, y, y aquí estoy para lo que necesites, cuando queráis. Yo prometo hacer un directo y engancharme también un poquito a Instagram y tú vas a ser mi primer artista invitado, así que ve preparándote, que te voy a hacer algo. Sí, pues, a yo soy como, hacer... como los toreros. Y yo soy ¿eh? <laughs> <laughs> sí como los toreros, me pongo la capucha y para adelante <laughs> Y nada, pues... Porque no sé cómo vamos de tiempo, pero... La verdad que tenéis... Sí, pero, más, más o menos, llevamos unos 45 minutos, vamos a hacer, ahora es pues, terminamos Y el... lo dicho, eh, los que seguís en directo con nosotros, si tenéis, queréis hacerle alguna pregunta antes de, de que marchemos y cortemos el directo, eh, estáis en el, tenéis la oportunidad ahora de hacer vuestras últimas preguntas. Mientras tanto, pues, dejo a Tommy que como yo digo, que se promocione y diga cuáles son sus próximas su próxima ideas, su próximo evento o en qué es lo que está trabajando, mientras vosotros dejáis alguna pregunta, si tenéis alguna preguntilla por ahí. Bueno tío, pues así básicamente lo que estoy trabajando es lo que lo que primero se me ocurre, ¿vale? El próximo vídeo, como he dicho, subiré lo del spray pues una tontería, pero bueno, me gusta hacer este tipo de vídeos también, no sea siempre igual de monótono todo, eh, en mente tengo mil cosas Yo te lo puedo decir desde hacer unas tejas en miniatura, son tejas súper pequeñitas, muy realistas con pasta dash eh, y bueno ahora quiero terminar esta esta posada, la quiero terminar también, tengo que echarle cemento y, y nada más que, que podéis seguirme cuando queráis eh, por Instagram, por Youtube como ya he dicho antes, por Telegram quiero hacer un grupo ahí potente a ver si. para que envíen fotillos y todo lo que queráis. Y bueno, mientras por ir acabando un poquito, cuando tú quieras corto, me lo dices. Me no, nos pregunta, por aquí, nos pregunta por aquí Luis, Luis Millán, que, ¿cuáles son tu, tus próximos proyectos? Sí, sí, los próximos proyectos ya te digo. Quiero hacer. Me gustaría, por ejemplo, uno tengo en mente, es castillo tipo Disney a lo bestia con ladrillos uno a uno, eso me encantaría hacerlo, pero tengo el plano, ¿eh? tengo, ya la, tengo ya la base, eso es un castillo que te lo quiero hacer. Bueno, eh, no sé, así en principio ahora mismo me pillas un poquito fuera de juego, porque es que como lo quiero hacer todo, yo me voy apuntando, ahí tengo mi libreta, voy apuntando ideas y tal, desde, yo sé, desde el castillo este que te digo, hasta cómo aprovechar pintura a tope, o ayer sea, de noche mismo te lo dije hay muchos trucos con pintura que los botecillos pero esto es un bote vacío bueno, pues esto tiene pintura todavía y con lo que saques de aquí más cómo potenciar porque aquí todavía hay color bueno, os sacaré un vídeo porque aquí todavía hay, os puedo decir aunque lo ves vacío está, pues casi la mitad del bote sería pintura pues es un proyecto que quiero hacer Obviamente, no para pintar mini, quizá que necesita más pigmento, pero para esto vale, sí, va muy bien. Para pintura de un bote, si puede decir que esté prácticamente acabado. Correcto. Nada, pues sí. Me pues... Es que, que, que, si no se ha puesto contigo en contacto con ninguna empresa de, de trabajo de escenografía. No, empresa de ese tipo todavía no, tampoco soy tan famoso, a ver, no soy no soy Cristiano Ronaldo. Yo, por ejemplo, no, no soy tampoco aquí, Ángel pero sí, es verdad que tú lo sabes que contactó conmigo da Le vale y estuve una temporada trabajando con ellos. El tema de las miniaturas que sacaron nuevas y estuve una temporada ya pequeña trabajando con ellos. Por eso la verdad, que te puede surgir y no tiene sí, por qué sí, ser... no, A mí, que sí contactó conmigo, que os recomiendo, tío, porque están muy bien: son los moldes de Stenery Ford. No sé si lo habéis visto, son moldes de silicona. Bueno, por ejemplo aquí lo tengo, ¿ves? Esto está hecho con molde. Está no, sin terminar, pero son arcos y te puedes hacer igual a pedazos de casa. Tienen unas cosas guapísimas. Y se rellena con escayola, o sea, más barato ya imposible. Y contactó conmigo, sí, he colaborado con él, con Álvaro, de aquí le doy un saludo. Y, y sí, eso ha sido así básicamente mis contactos más importantes. Bueno, pues reitero, vuelvo a mandar un saludo a todos los que nos estáis saludando y a los que estáis ahora de última, eh, por desgracia nos marchamos ya, porque concluimos el tiempo de 45, vamos, casi por 50 minutos de este de directo que tenemos más o menos calculado, tampoco quiero hacer los directos muy muy largos, pero bueno. Lo dicho, muchas gracias por haberos, por haberos unido con nosotros, muchas gracias por haber participado, tanto anteriormente como durante el directo. Gracias a todos mí por estar con nosotros y, lo dicho, eh, nos veremos en el, tercer, en el tercer episodio. Intentaré organizarlo lo, lo antes posible. No sé lo que llegará, sé lo que tengo en mente, pero no sé quién será el que se decidirá por venir. Pero bueno, hay muchos temas por tratar, como temas de, de impresiones 3D, temas de ilustraciones, eh, gente que pinta Warhammer también como yo, pero bueno, eh, están ahí, pero todavía no hay nada concreto. Así uh -huh. que, que muchas, muchas gracias por estar aquí con, con nosotros, Tommy. Uh -huh. Y uh -huh. te doy la última, la última palabra para que te despidas de, de tu público y espero que te empiecen a a seguir por las redes sociales y que poco a poco vaya en aumento la cosa. Pues yo espero que sí, que ya está, que agradecido yo, ya lo sabes, por pues haberme abierto las puertas a, a, vuestros, a tus seguidores, que tienen muy buenos seguidores, que yo lo sé, y, y ya está, emplazaros eso, que, que quiera seguir, pues, que bueno, que eche un un poquito, que pregunte lo que necesite, que te ayudamos tú para la pintura de minis y yo para la escenografía. Y ya está, que muy agradecido, tío, que cuando quieras otro directo aquí está el tío o lo que necesites pues lo dicho eh, muchas gracias y bueno chavales aquí nos despedimos muchas gracias por acompañarnos en nuestro segundo capítulo de chalando entre pinceles y espero que nos veamos pronto en lo que viene siendo el tercero no puedo decir qué es porque como ya he comentado tengo varios frentes abiertos pero espero que, que venga más, más pronto que tarde así que eh, Muchas gracias por estar aquí con nosotros esta tarde y nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias, capitán. Hasta luego. Adiós.